de lanzamientos, ahí están sus números en el verano, 2.57 con 21 honrones jugador de grandes ligas, ganazo por el medio, allá va el torpedero, el pase no puede a primera, safe, anota en carrera Ford, hay un tiro a tercera, out de todas maneras los leones anotan una carrera aquí Pudo haberse ejecutado la jugada forzada ya en segunda, pero no pudieron los Tigres. Los Leones se van con una. Los Tigres vienen al mate. El resumen te llega gracias a 4GLT.